Debido a las protestas violentas que desde el 7 de este mes se cenifican en el vecino país de Haití, ciudadanos cuestionados al respecto consideran que esa situación afecta de forma directa a nuestro país. Claro que sí. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Porque sí. Esa gente hay que matarlo a todos. Es malo. Porque es que esa gente, donde matan uno y salen a buscarlo. ...no lo van a encontrar y si se unen todito... Claro, sí, afecta porque... como te digo, que aquí ellos quieren adueñarse de, de, de este país... ...aquí quieren venir a poner régimen aquí... ...y como gobernar este país, y eso no es así... Y mucho, ¿por qué? Tú tienes más tienes que pensar, príncipe... ...que cuando esas personas destruyen todo lo que tienen allá... ...¿a dónde van a cojan de los pies los lleven Un día allá donde el hambre hay que saciarla ...o sea que todos vienen aquí... ...gracias primeramente al PLD... ...porque es que ha permitido... Esas fronteras es abiertas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este es un país de una libertad muy amplia y una economía más o menos regular, no como es Artí. ¿Y vendrán para acá? Eh, sí, pero tiene que haber un presidente dominicano que se oponga a la inmigración haitiana de este país. Claro que sí, un 100%. por qué? ...por las condiciones como son ellos y como ellos actúan. Claro que sí que afecta a la República Dominicana. Eh, eh, está bien de que el vecino país de Altí... Eh, de que somos vecinos, pero nosotros no podemos aceptar... ...que los altianos vengan aquí a la República Dominicana... a ...hacer lo que ellos les den gana. Nosotros tenemos que ponernos fuertes para eso... ...para los vecinos de Altí. Está claro, porque, porque la mayoría de haitianos... ...están en la República Dominicana... Y ahí veis esos rebuses, la mayoría van a querer coger para acá porque están metidos aquí en, aquí en la República Dominicana. Hasta mucho, tiempo están afectando porque mira, los haitianos están tirando, tres muchachos yo creo que están tirando. Y esto nos odia a nosotros. Pero bastante, bastante, ¿Por porque hay una invasión de haitianos aquí en el... Claro que sí. ¿Por qué? Por todos los motivos, circunstancias, por todos los lados. Por todos los lados porque eso es el, vecino, el país más cerca que uno tiene. Pero mucho, a, acabando con todo aquí, nos hallamos de nada esa gente, metido aquí. Nos estamos cayendo muertos, trabajos ya, ya a 500 pesos y los ya están a 800 y a a 500. Entonces aquí estamos solados, no hay nada. Puede ser que sí, que afecte, afecta eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero a veces el flujo de trabajo del obrero Claro que afecta, sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que es nuestro vecino país y, y hay problemas después aquí, más migración haitiana para acá. Recordamos que las protestas en Haití esta vez buscan la salida del poder del presidente y hasta ahora cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.